¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodiazo de Pokémon Penumbra... Tetra. ¡Petra! que. Como veis, hermanos, nuestro amigo Jotita tiene un serio problema en la voz, como exactamente igual que el episodio anterior, ¿vale? Porque los estamos grabando seguidos y espero que hayáis visto ese increíble capítulo de su canal porque fue espectacular. Hubo rips, muchas, hubo eh, dominante, o sea, tenéis que ir a verlo, compañeros, porque fue una absoluta barbaridad. Y hoy... ¿Qué toca, hermanos? A ver, eh, antes de nada hay que decir que Oedi se lo pasó volando. Sí. Ah, sí, sí. Oedi va volando. Es que van va primero en la serie, creo. Además. ¡Qué Será fácil creer. que es este juego! Qué perros que son. Cómo, me, cómo les gusta tildearme. ¿Cómo porque me tú me eres el que más tiltea. ¿sí? Es que tú, cuando vas bien, hombre, ¿cómo nos das, hermano? Les presento mi nuevo equipo, porque son todos nuevos. Tengo Araquanid, mi querido Ronald, tengo a full a la Kazan. Uh, no. ¡Ah, tiene sincronía ah. de habilidad! Ah. Qué malo que es. No, Hermanos, bueno, de no. verdad, que físico de naturaleza. Después tengo al full Raptor con boca jarro que me lo aprendió. Tengo a Nacho, el Blaziken. Tengo a Gigalith, que se llama Gigalith. Y por último tengo a Seviper, que me aprendió Danza, Espada. God. Brutal. Un segundo, gusta. Eddie. Eh... Ese Blaziken me suena. ¿A quién es le copiaste, Blaziken? literalmente, la estrategia del Blaziken? ¡Ay, mío! ¡Perfecto! ¡Perro de eco. Y bueno, gente, igual. aquí te viendo mi equipo. Eh, es el mismo con el que acabé en el episodio anterior. Eh, no, ya nos lo enseño. Es el, exactamente el mismo. Lo tengo que poner la valla al Cidra a la Arcón y ya y nada más. Y J, algo que decir tú. Sí, es, es, es el mismo equipo. Ya está. ¡Perfecto! <risa> Hermano. Pues nada, vale, hermanos, hoy eh, toca eh, algo de un musdale, eh, Combatitos, sí, capturas. Combates, llegar a la ciudad nueva, eh, sí, chicos, un de todo. yo recuerdo del supernova que ese combate era infernico O sea, que lo hacemos, ¿no? No sé. tú primero No Bajo ningún concepto Yo no, hoy yo calentamos motores ¿Qué, <risa> No, son? no quieres No sé por no. qué Hay que capturar uy, aquí, uy, hay, hay que capturar aquí, eh Va, capturamos primero, así para empezar fuerte Hostia, que hay un granjero ahí, cuidado, eh Uf. Uf. Oh, sí, el, el granjero hay, el granjero ¿Dónde? Yo no se sé rota, tío Venga, primer pocavón rota Ay, mierda, que Jota se metió Vale, va, pues venga Vamos a por el primero, no, tío. No. No, tío. El me comode, oh, bueno, amor, J peperro. sigue roto, tío, de verdad ¿En serio? ¡Qué pedazo no, de ¡No, pe... mira lo un que iglito. me sale a mí! ¡Sí! Vamos, ¡Oh! ¡Me lo merezco! ¡Oh, Lillipa! ¡Mira lo que me sale a mí! ¡Un igre! ¿Recuerdas? Lo oh. podía cambiar por un omega loco, ¿no? Sí, por un. por un.. ¿cómo se llamaba? El. Un Noibat, no iba... un Noibatu. ¡Oh! <risa> me gusta, Puff, me gusta, sí. ¿Por Porque tengo un sí? Iglypuff. Ay, soy más rápido igualmente. Uy. Nah, ese pájaro ah, está, está loco, ese pájaro está loco. ¡Contraataque! ¡Oh! ¡No! <risa> <risa> ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Oh, ¡Me lo merezco! El karma en su máximo esplendor. Un aplauso, un aplauso por el pájaro de eco. Segundos antes de que muera Pachi dice no, ese pájaro está loco, hay que matarlo, no sé qué. <risa> eh, no. Eh, hermanos. Hostia, qué amigos, buena, es la mejor o sea, el mejor serie del mundo, de tal <risa> ¿Qué es esto? Buena, chaval, joder. O sea, ¿qué es esto? Empezamos bien el cap, eh. Chavales, ¡No me la conté, es. Chavales, mirad el moveset de, de, de este bicho. Está loco, está loco. No, no, no. ¡Cuerpo pesado! Te va a matar al, te va el el va matar al Wismico también con cuerpo pesado. Cuerpo no, pesado. ¡Cuerpo no, pesado! No, no, no, no. Pero es por peso, es por peso. Pues mira el peso. Uy, bueno, mira pero mira peso. lo que pega, bro. Que sea salvaje. Mira el peso. Uy. Vale. Ah. Ah. Ah. Echo captura el mountain. Perfecto. Mira, bueno, chicos, un poquito. chicos, he de decir que el mío tiene ritmo propio. Enorme. Es Estupendo. Gente, saludito, y mi, gra mi grande futuro Jillipap se llama el mote de Hugo. Ahí está. <ríe> mi Lillipap, que va a ser muy intercambiado, se llama Kael, por lo cual el Noiber se va a llamar Kael. Eh, el mío se va a llamar… Pum, pum, pum, Nahu. Enhorabuena, Nahu. Ah. Eh, un segundo. ¿Podéis ver el set de este What? Hostia, pero, eh, hostia. No atake, eh, mirad esto, por favor. ¿Cómo? ¿Y eso? <risas> Le voy a echar protección. Perfecto. No sé. Hostia, no tiene sentido, vaya. la verdad. Igual está chetado en este juego de verdad. Eh, <risas> no pues, lo ¿sabes? creo. Venga, si ese putréis no? para ah. mí con contraataque, por favor. La última vez que vi un a Willitov, me le tiraron todo el equipo, así que no tengo buenos recuerdos A ver... Segundo poco de ruta oh. Un Eevee, qué perro, qué jota, que fuerte que tienes ¡Oh! No, pero ¡Otro leen! Eevee no vale, oh, Eevee no, no vale. vale, ya lo tiene En verdad, en verdad, yo no he En verdad, a sí. Eevee en verdad Pero no ya tienes una Eevee evolución, no vale uh -huh. Uy. Mm. Mm. No, no, no vale, seas. no vale perro, no ilegales. vale no, Los vacíos legales, los vacíos no legales No vale Segundo poco de ruta yo quiero el Lilipap. ¡Oh! ¡No! Oh, ¡Pachines! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con intimidación? Es Con, ¡Con intimidación! intimidación. Karma, Echo este tiene juego, 40 hombre. intimidadores, tío ¡Qué fácil se captura mudra en este juego! ¡Cállate, mes. Este juego me odia y yo odio este juego Pero me salió sin firmeza también, eh ¿Te diré? Te diré que esa rip me ha dolido muchísimo, eh. Aparte, está loco es que el pájaro ese. Es que tu canon era buenísimo. Era muy bueno, tío. Bueno, gente, el nombre de mi mudrape con ritmo propio se lo lleva Franco con K, ¿vale? Es el Franco bueno, no el Franco malo. Bueno, yo he capturado un Igglybuff y se lleva el mote de choriciado. Un saludito, bro. Mi Pachirisu tiene el mote de Dark, que se uh. va a quedar bastante guardado. Pues yo le iba a poner choriciado también al mío, pero se lo va a llevar en este caso, eh, Vincent, no, Vincent. Eh, chicos, tenemos que hacer una norma para tener X intimidadores en el equipo. Porque Eco tiene 44. Sí. No, pero están todos muertos. Todos Vincent. los Pokémon que tienen intimidación los tiene Eco. Sí, eso es cierto, es real. Sí. Aquí, aquí, aquí es, aquí es, aquí es. Aquí es, está el Mutri esperando! Ah, espera, que, que viene, viene, el team. Sí, school, el Team es ¿eh? cool, aquí hay combate doble haciendo dupla con ella, creo. ¿Cómo nos inventamos las cosas, eh, Pachi? Es que me suenan cosas random. Vete a ver, no sé? a bueno chicos, vamos a combatir. No sabemos cómo, pero contra el Team Skull se viene. Échame la mano, va a ser doble. No, es uno contra uno, es uno contra uno. ¿Cuántos tendrán ya? Es que como sea doble, mmm… No tengo… ¿Cuántos tiene? ¡Sus Pokémon! Dios ¡Y No lo puedo creer. Eh. Bueno, perfecto. El shackle es full. Eh, Trampa sí. rocas. Trampa rocas tóxico. Sticky. La sticky, lo La culo. sticky. Le voy a hacer desarme no porque despejar, va a tener ¿no? zumo de valle o algo de eso, ¿no? No sticky de primeras. No. Qué mal, tío. Además, no tengo a nadie que lo mate de un golpe. No. no es, es imposible está. matarlo de es un golpe. Está a nivel 41. ¡Hostia! Buah, ¿Cómo? Buah. Nada, estamos fuera. Nada, estamos fuera, no pasa nada. Ah, va con restos, chavales. Oh, ¡Qué guay! Eh, ¿Cuándo baneamos corpulencia de eco, chicos? No, no, olvídate, déjame en paz. Que tengo que ganar este combate, hermano. Voy a pegar... Un... Es que no quiero que me tire tóxico, no sé si lo lleva. Os lo ha tirado. ¿Por, ¿por qué a mí me hizo trampa roca. Uy, su fuerza, es terrible, ¿eh? Red viscosa, me hizo, hizo, bueno. hizo fuerza. No le saco nada, crítico, además. No le saco nada, trampa roca. Yo es que no lo voy a matar, ¿eh? Ni en un año, ¿eh? ¿Cómo aguanto? Demorciono. ¿Cómo Perfecto. aguanto? Nah, aguanta muchísimo, bueno, vale, aguanta vale, vale, muchísimo. Acoso. Para no poder cambiar. Pero... ¿Y esta locura? De set Acoso. no nah, aguanta acoso. un montón, eh. Aguanta demasiado, tío. Muy fácil, chico, muy fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy fácil. ¿Cómo? Ah, Jota, Jota. Hay que ¿Va negociar, volando? ¿vale? ¿Va volando? ¿Esto qué es? Acoso otra vez. Vale, menos mal que no me está tirando. ¿Qué es lo otro que tenía? Acoso, trampa roca, reviscosa y... Y su fuerza, ¿no has dicho? Fuerza, ¿Y su so fuerza sí. qué hace? Menos mal que no me lo está tirando ¿Qué hace y su fuerza? Pues te modifica los stats para que los tengas equilibrado con él, ¿sabes? Hace la media Y como tiene muy bajo, te lo baja mucho, ¿sabes? Claro No, que queda un PS ahí. literal, tío, qué asco No sé, pero yo le metí las rocas Ahora me tiene un defensa férrea ¿Pero el acoso cuánto dura? O sea, hasta que muera du Sí, dura mucho O sea, ahora lo mato oh, y ya Dios. está, ¿no? Sí tiene un shifty full, danza espada. Avalancha, a flinchero. Yo que el perro. Jota, ¿qué te pasó? ¿Qué te falló? ¿Qué te hizo? Algo te hizo. Shift no, bueno. Jota, algo te hizo. No, no, no te quedes callado. ¿Qué te hizo? ¿Qué te pasó? Algo hiciste. Jota, ay, se está ay, riendo. Ay, algo ay, de ay. suerte tuvo. Es por cuatro lo mata. Algo de suerte tuvo, tío. Sí. ¡Ay, la vallita! ¡Ay, la vallita! ¡Qué bien, me, bien. Me hizo. Es que no os quiero, no quiero joder, pero es que me hizo vendaval. Y te lo falló, tío. Es claro, que es no, te lo falló. Qué perro, qué asco. Qué locura, tío. qué asco, tío. La suerte de Jota no tiene sentido, tío. Vale, a mí que el acoso no sigue funcionando. ¿Por qué me saca un Sualot a mí? Intimidante. ¿Tiene un intimidador? Sí. No tengo nada para el Shift. no, ¿no me lo me lo lo de Sualot! No tengo nada para el Shift, tío. ¿Por qué a mí siempre me hacen las mejores estrategias? O sea, a Jota le falla el vendaval, a Jota le dicen buen día, Jota, me gustaría que me lo Y a mí, Na, y se va a hacer el. Combate. Es que Echo va volando con bici y con Corpulencia, hay que, hay que nerfearlo. Llevo 3 corpulencias más. ¡Maquinación! ¡Maquinación! Me ripea. No te he quitado nada, estás llorando. La armadura, maquinación. Fagi. ¡Maquinación! Oh. Te lo pasas volando. ¡Colación! Le pego por dos con Luigi, vas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Es un ataque especial, Sualo. ¿Cómo? Nada, yo, yo los, los fulmino, ¿eh? ¡No lo mato! A más tres de ataque, ¿qué dices? No, finge. No, suelo sube atrás. Tragar swallowed. gigadrenado Sí, sí, reserva y tragar, se va a curar y tal. Me ripea, me ripea, me ripea. Me ripea a mí también, chicos. ¿Cómo? ¡Tiene vaya ¡No puede ser! ¿Qué vaya, tiene otro Florges! ¡Tiene mató Florges! ¡Hurto de Sistri! ¿Cómo? ¿Qué hace eso? No tengo ni idea. Gigadrenado me hizo. Pero ¿cómo me alegro de que perdáis Pokémon ahora, chicos? Y de que sufráis. No entiendo, tío. Joder, ajo se tiene. No fáis patada eh. Vale. Boom. Giga drenado, tío. Bien, Giga drenado. Ay, cómo te voy a cambiar Giga League? ¡Luxray! ¿Qué tiene Luxray? Por favor. Nami, yo repeo este combate. Me intimida. Vendaval, ¿Eh? Vendaval, Vendaval. Tiene globo helio Luxray. ¿Cómo pega, ah, tío? Me. Como maquinación. Me es quirea. que no tiene sentido. Me quité a todo el equipo. Bueno, Giga League. No tengo ningún cambio limpio, fue un honor. ¡Cola férrea, lo falso! ¿Cómo más Estoy rápido? Mátalo. Vamos, chill. Mátalo. No, qué poco le. ¡Holo! Oh, ¿Pero cómo aguanta? ¡Oh! ¡Mórtium, No me quitas nada. Me Menos mal. No tengo un chingimeador, no tengo ching Voy volando. Nah, nah voy es volando. que. Eh, no, hay que nerfear el hacerse bostearse. ¿Corpule? ¿Cuándo bosteamos nitrocarga. se bostearse? Máximo X por combate, eh. Amo como, amo como Pachi quiere, quiere nerfear todo. <risa> todo lo que no me beneficia, nerfeado. Uy, uh, espérate, que este es el prankster, eh. Agusa la mente, ¿qué es agusar? Agusó la mente, Luxray, ¿qué le pasa? No sé, qué es. eso es subir ataque, creo. Guste ataque, puede ser. No me la contes. Agusar de nuevo, se está acusando mucho. ¡Qué fácil era este combate! Ya se lo pasó, se lo pasó solo con Blaziken con corpulencia, tío, ¿qué <risa> no has he hecho nada más? De ¡Qué asco me da! Con la feria no lo falla RIP gigalip. Crítico además Crítico, dale Manolo, no soy el único que pierde Pokémon Es por una <risa> <Como el tío risa> es oh. rápido? No. no Sí, pero bueno, no tanto como... Uh, no tanto como Serrat, ¿no? Oye. No, puede que no Ah, además no, piso las Tiki no <risa> <mal. risa> Menos mal, ahí te libraste Y lo intimido, no tengo nada de prioridad yo tampoco pisé la sticky, no sé por qué. Y me la puso, ¿eh? Ay, ¿Te la has pasado, Eko? La madre del mundo. Me lo pasé, Fly. Solo con Blaziken. A volar. ¿Cuándo nerfeamos? Es que tres, ¿Cuándo nerfeamos? Tres, tres Se puede usar máximo un ataque de características. ¡Hala! Venga. Así, como le gusta, ¿eh? Porque no lo sí, tiene te, él. Eko, ¿te, ¿te nerfearon la precisión? <risa> Ahora que bien, sí. nerfear y el bullcap. Shiftly. Me lo quieren nerfear todo, tío. Ah, como pega sí. el Lux, y me baja la defensa, tío. Pega el look, right, tío. A nah, Shift 3 te voy a meter una bocajarro de locos. Cuidado con no el suelo que está loco. No lo mato, no lo mato. ¿Qué te hace? ¿Cómo? ¿Qué te hace? ¡La vaya mata! Una bocajarro de un Staraptor. ¿Pero por qué tienes esa bocajarro y no algo volador? que va por esta? ¿Eh? eh. ¿Por qué tiene golpe aéreo? ¿Hurto? ¿Cómo? ¿Por, ¿Por qué no escabe? ¿Qué baja? acaba de pasar? ¿Qué, qué, qué, golpe aéreo es mejor que a bocajarro, yo creo. Oigo, sucio! Bueno. Miguel, Miguel, Miguel, Miguel! ¡RIP! <risa> Hermano, me duró, me duró un combate, Miguel. No lo puedo ver. Eh, no sé qué acaba de pasar, pero escabé y no ataqué. Escabé y no bueno, ataqué, no entiendo nada. Ver este combate desde la perspectiva este es maravilloso, tío. Nasty ¿Por qué escabé y no ataqué? No vi el, Bueno, haz, hazle zoom un eco, porque no sé qué acaba de pasar en mi pantalla. ¿Cómo vale. no maté a un shift de una bocajarro de un starraptor No entiendo. Bailblum. Ah, cómo pegan, tío, oh, no, baja crítico. Baja la defensa otra vez, tío. ¡Dos veces sí. bajándome la defensa, tío! ¡Qué asco! ¡Buah, pues ahora estás… Mmm, un poco mal, ¿eh? ¡Bueno, Blaziken, te amo! Otro que se lo pasa con Blaziken volando. Así me gusta, hoy ¡Eso, Full Blaziken! El Blaziken, nuestro Pokémon favorito, enseñando cositas. Eso, Leopard ¡Uy! ¡Uf! ¿Te ha dormido Jota? ¿Con, ¿Con bostezo o qué? Sí. Un prankster. Demolición, lo mato. lo mato. Soy un Blazy. Oh, ¡Oh, oh, qué fácil este combate! Me mataron a dos igual. Sí, sí, dos, muy frescos. ¿eh? Sí. Y uno, uno era estar rápido. Creo que solo vamos a hacer este combate en este capítulo. Sí. Tiene pinta, ¿eh? Porque yo me queda mucho, ¿eh? ¿Qué es aguzar? ¿Por qué hace aguzar su ataque, no? No, no, nada. nada. No sé sí, nada. No sé sí, qué no, sí, así. Lo voy a buscar mientras. ¡Ah, ah, ah. ah. Que tenía Globo ah. Helio en Lugray. Y le hice excavar. Sí. Sí. Claro, oh, bro. Mío. Me <risas> acabo de dar cuenta. Increíble. Hace que el siguiente movimiento del usuario siempre sea crítico. Por oh. eso me mete tantos críticos. Tío. Ah, por eso el gol de fue crítico. Ay. Ah, Hazme ahí. volteo cruel. Voy a sacar a Aranda. Suerte. Hazme volteo cruel, por favor. Hazme volteo cruel. No me, hagas, no me hagas triturar. Hazme volteo cruel. Volteo cruel. Volteo cruel, por favor. Pero si ya puedes rápido A usar otra vez, vale, vale. vale. A usar. Uy, uy, uy. Bueno, está loco. Y has tirado excavar. Bueno, bueno, es que lo estás estaleando. Estaleando de locos. No, es que me bajo defensa 44 veces. Ya. Es más rápido. No, no, no. Por la sticky. Critrip. Aguzar. Ripa Excadrill. El aguzar del destino. Qué asco, tío. Nada, pero con el activador... Con lo tiene, con Sí, sí, sí. Todos habéis perdido un Pokémon, lo cual yo Bien. perdí a dos dos Pokémon Bien. ¡Me cago en dios Geales me pero perdí esta rada J perdió otro bomba lono. Uh. me va a matar bomba otro ¿quién es? sí me va a matar otro ah Oye, que tiene tío, un baile no. plum, perfecto sí sí sí me va a matar otro sí el baile bloom cuidado eh porque Uy. los que no tenéis un Blaziken cállate cállate cállate <risa> <risa> por favor <risa> ay cómo se... <risa> estás Eco está saliendo el impulso vos también lo estoy viendo venir. Cuando tenga la Mega… Dios. Reserva, verás. Bueno que Jota se nos va. Ay, Jota. Gigadrain. Adiós, Empoleon. Fuiste un buen soldado. Fraca. Algunos centímetros más tarde… Ale, rip. ¿En serio? Rip. Sí. Buah, Solo el Baile Plume, eh. El Baile plum solo. Me ha ripeado. Buah, qué Vale, mí creo que me quedan tres, eh. O dos, no sé. J se nos fue equipo. Me queda el Bailing queda. Plum que me va a hacer gigadrenado. No sé si... Mira que... cómo ha cambiado el, el, el Lilipap. <ríe> ¡Qué perro! Qué, ¡Qué raro que está mi Lilipap! <ríe> ¡Le salieron alas! Vale, es muy lento. Le tengo que meter un tóxico. Un psíquico. Psíquico, psíquico, le revientas. Pero solo le tengo... nada, va a ser más rápido que yo. Solo tengo dos puntos más de velocidad que él. Iba a tener Eps a 252. Mm. Mm. Me la voy a jugar porque tengo que sacar en turno limpio a Jaulucha para hacerle un golpe aéreo. Uh -huh. En efecto tengo Es más un rápido, obviamente mo modesto. Perfecto ¿Y te Hombre Uff pues, pues Esquiva el... sí. Uf, Igual sí Bueno chicos Querréis la... seguro un tratito Si con Jaulucha lo tiene Jaulucha Golpe aéreo y lo tiene Sí, sí mira que tengo tengo Pokémon ¿eh? Ah, es me bajo, me bajo la velocidad Ah no, no, no ¿por qué no? no. no. Pero no lo voy a matar de un golpe nunca. Respira, respira, respira. No, me mata, me mata. Ah, claro, tiene bomba lodo, tiene bomba lodo. Claro. Va a morir jaulucha también. No me lo puedo creer. No, lo mata, lo mata, lo mata. No, ni de coña. ¡Holo! ¿Cómo aguanta? Bomba aguanta No tengo para matarlo, no tengo para matarlo, no tengo para matarlo. No tengo nada. Ay, que, ¿cómo voy a negociar mi pájaro de vuelta? ¿Cómo os reíais al principio? ¿Y cómo os voy a reír yo al final? Eh, ¿cómo se te murió alguno en ese combate? Eh... Blaziken, tío, murió. De tanto, de tanto gustearse. Oh. ¡Efecto es por ahí me duerme! ¡No! ¡Oh! ¡Efecto es por ahí me duerme! ¡Qué La locura. mala suerte que tengo. Pero bro, La mala sea... suerte que tengo. Es que no tiene sentido. ¿Te va a ripear? La mala suerte que tengo no tiene sentido. Eh, voy a decir algo para tiltear un poquito más. Y tengo un Noibat Full Modesto. ¡Ojo! Eso es bueno, eh. Buenísimo para el gimnasio de hielo, o sea, la prueba de hielo. Si es que hay, que no sé. No, creo que no. Creo que no. ¿Cómo? Que no, ¿cómo? He va muy borracho. Yo es que no de... juego este juego, lo siento chicos. De aquí no he pasado. Hay una de hada, así que... Bueno. Sí. Es no, más, rap... que no nah, más rápido... Nada, me he repeado. tú, ¿Qué? Buah, es que va 2-5-2 que flipas, eh. No tiene sentido. Y no, no lo toco. Dos rips en este episodio. Buah, tratito, ¿no? Me comentan. Vale, hay que, que hablar. Un segundo, un segundo. Sí. Ataques sí. de, bostearse hay que nerfearlos. Sí. Si no se rompe mucho. Si no va, va roto, ¿sabes? es que va a ir roto. Sí, sí, sí. Pero que lo usa una vez en combate. Claro, toda la serie, pero si bro. lo vuelves, si lo sigues usando, vas a pasar todos los combates volando. Y si nos ponemos todos, por ejemplo, yo me pongo un Dragonite. No es tan fácil usarlo. Eh. escucha o sea, ha venido bien porque escucha, tenía escucha. el Shackle. Pero yo Pero yo, mete, yo me mí. meto un Dragonite con Danza Dragón y seguro de habilidad. tiro un Danza Dragón, seguro de habilidad, Sí, sí, meto no, sí, es cierto que eso Garra es dragón bien. a todo el mundo, mato un golpe. Yo creo que este combate deberíamos decir que o sea, como que no contaron las muertes, ¿sabes? <risa> oh. <risa> ¿Cómo? <risa> o sea, a ver, fue así en frío. Eko se bosteó, nosotros no. No sé. Yo, yo segundo, segundo. Yo, si queréis. Sí, claro, claro. Mira, claro, mato a Boedis, ¿vale? Seis hojas después. O Eddie se revive a los dos que le cayeron. Más dos de la no, caja no, no. de muertos. Y eco se lleva no, sí, dos aleatorios. Uh. Y mi Tucanon. Es que es. Su... <risa> Un aleatorio y el Tucanon, va. Vale, me sirve. Vale, o sea, vale. Es que el, tuc el Tucano es buenísimo, buenísimo. Es muy bueno. Vale, muy gente. Bueno. Echo acaba de ser muy bueno y muy eh, bondadoso con nosotros y nos deja revivir a todos los caídos en ese combate de la muerte, del infierno. Con después de un corte infernal donde todos han preparado sus equipos, lebleado, no sé qué, no sé cuál, estamos ya preparados para hacer un último combate antes de ver mi aleatorio, el del tratito, claro que Explícalo, sí. Explícalo, que creo eh, que no lo, no lo explicamos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, eh, bueno, el trato final ah, sí, es que yo… Ah, sí, este... lo expliqué yo, sí, sí, verdad. sí lo verdad. Sí, sí. Vale, sí, sí. Vale, entonces ¿cuál hacemos, hermano? Vale, vamos a hacer, chicos, este combatito que hay aquí. Cuidadito, cuidadito. Ah, el para disfrute de... vuestra, que después nos decís que los capítulos son muy cortos. Exacto. el mío fue larguísimo. Vamos para allá, queréis capítulos era, era, de 50 era, era, minutos. Era. ¡Eh, eh! ¡Jota, jota. jota. Es perro! Jota, jota. ¡Espera, perroño. Me perro. metí… Perro. Tiene tres. Sarino. ¡No abrí con primarina! Eso. ¡Patada con Blastical. Blastical. serio? ¡Perfecto! Ah, eco, eco. Ah, Deja chicos. Usarlo, es verdad. Eh, tenemos nueva norma para eh, movimientos que te bosteen. Solo se puede usar uno por Pokémon por combate. Porque si no, quien se bostee L se hace un poco aburrido la, el combate. L la estompeada que he hecho hace un rato, la verdad es que es sí, para no, no. Calor, las calor, cosas sí. como son. ¿Qué? ¿Cómo regique presencia? ¡Acupresión! No, ¿qué se ¿qué sube? Se sube? Patada tropical. ¿Por qué? La evasión, eh, la evasión, man... evasión. No le voy a acertar nada. No… Si lo ha hecho lo mismo el mío, evasión y he fallado. Otra, ¿Otra vez evasión, no, defensa ahora. Bro. Que se... Vaya safre. A su presión, que se sube, su... su... ha sido un golpe río, no falla. Que se suba evasión. Es verdad. No vale, necesito acertar la patada de línea, o si no empiezan los problemas. Se subió el ataque mucho. A mí la no, defensa. Mátalo. Mátalo. No lo mato. Patada salto Miguel, Miguel, ¿Tiene Miguel, Miguel, Miguel, 9 de uh, vida, no Miguel. Tiene, Pero no Miguel. tiene la hierba única No tiene la hierba única Ha hecho bote No tiene la hierba me... única, tío Vale, vale, bien, bien, me sirve entonces Oh, estoy viendo que el volador me hace un hijo No le quito nada Que no me paralice, solo pido que no me paralice Porque como me paralice, ahora sí que empiezan los problemas No, le meto un crítico, rip <risa> Vale, no me paraliza oh. Lo que pega de patado saldo alta es poco final, por favor Está feo, eh como se pueda curar? Patada salto a toda compresión. Madre mía la lo que, que pega, se pega, bro. Se está, no se, está, digas, se está subiendo todo. No te paralices. Este Sarina es inmortal no. ahora mismo. Te amo, se va y par, te amo. Se está subiendo no, todo. Mate, o le mete un crítico o me ripea. No puede ser, El tío. ataque ahora. Ah, Golpear y no falla, eso es lo bueno. Yo no le no quito mata. nada. ¿Cómo? Se subió ¿Cómo el ataque no y, y de la defensa 40 veces. Más. Bote. Bueno, tengo detección, wow. tengo detección. No. Eh… Aromaterapia… Nah, Patada todo, tropical, descansa en paz. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Otra muerte! ¿Cómo? Nah, el Charina está loquísimo. El Charina pega una locura. No, nos vamos a poner 200 sips, no 31, 200. Bote otra vez. nada, me, me va a matar a mí también. Nah, no voy a poner aromaterapia. No, me lo, lo voy a rechazar, venga. Seguimos. Tengo un Quacks ahí adelante. ¿Quién, ¿Quién tiene absorbe agua o Ignorante? No me lo puedo creer. No tengo Quack. nada Solo de planta. Hace bote, No tío. tengo nada planta. Yo sí. Me va a matar otra vez, tío. Me va a matar otra vez a todos. Me que tengo dos plantas. Solo tío. hace bote. Dos ideas. plantas. ¿Vos, vos, ¿Por qué ores más rápido? ¿Va a tirar tierra? Di que sí, di sí. Tiene dí que absorbe sí. Agua, ¿no? agua? No le peguen ataques agua porque tiene absorbe agua. ¡Oh! Pero ¡Mierda! ¿cómo te la juegas a hacer eso? <coughs> no sé, voy borracho. Hasta luego. No me bajes precisión. Gracias. Vale. ¿Qué la te subes ahora? Se subió todo el Charina. ¡Qué asco de Pokémon, tío! Defensa otra vez. Métele crítico, ¡Bum! por favor. Llevo 40 golpes aéreos, tío. No le meto un crítico. Llevar plantas para estos Pokémon es importantísimo. Yo llevo planta y no vale para ¡Oh! nada. ¡No! El karma. ¿Cómo? Ya, es que patada Agua tropical losa, baja no siempre la defensa, tío. ¡Qué asco! Eh, chavales, puede que este, si tiene impulso, me suipe. Y puede que lleve el comeback de Blaziken. Sería increíble. Eh mmm, me acaba de matar esta raptor. Patada de igna, pues. Esta raptor se ha morido 20 veces. Crítico, tío, de verdad. No tiene pulso. Bueno, crítico. Bueno, la Kazam te amo, tarjeta roja, ¿Cómo? eh Jaulucha RIP. Primarina, no sé. Primarina no tiene sentido. Tumbas rocas. Lo del Sarina no tiene ningún tipo de sentido. Tío. Ninguno, eh, ninguno. Yo voy a perder un Pokémon aquí. Eh. Me he Es comenta? que Blaziken es una locura. ¿Blaziken que tenía? Pff, de momento me ha hecho solo patada de a mí. Solamente. <risa> ah, aquí tiene, tiene un Blaziken. Te sacó todo un Blaziken. Es un patada de crítico, tío. Pero si te sacas todo. ¿Cómo pega, tío? ¿Cómo pega? Tío? Ya, tronco, tío. pero es que es el único que puede hacer algo y, y quiero sacarlo limpio. No, se fue el reflejo justo. Ah, lo voy a sacar, venga. No lo mato, me va a matar a otro, tío. Qué asco de Pokémon, tío. Se Por subió oro, todo. De corpulencia de Blaziken. Sí, tiene, tiene corpulencia, tío. Tiene Bulk Up. Tiene Soy modesto, soy un primarina. Soy un primarina. Con torrente. Qué fácil que es este combate. Vale, Cabales. ha tirado corpulencia delante de Gastrodon. Es retrasado. Confirmamos. De, de Cuanta, no falla un no. patado salto alta, tío, de verdad. Hidropulso. Rips Superior. Me está ripeando a todo el equipo, es que no falla una Paja patada salto. Alto. Uy. No falla. Uy, gastron. Uy, gastron. No falla Uy. nada. Me lo paso sin muertes. Joder, Dios. tío, que de verdad. Hay que. 2-5-2. Eh. Qué locura, qué locura. gastro Pero falla un patado salto alta, no me falló ni una. Uf. Me ripea todo pero el esto. equipo. ¿Otra vez? ¡Me ripea todo el equipo! Es que. No. no. Patada salto alta, lleva cuatro seguidas acertándome. Pero saca el fantasma, que no te pega. Pero tiene patada oh, tropical well, y we we me mata. Oh. A ver. Se subió todo, es que se subió todo. Mira, patada tropical. Ala. Patada salto alta, otra ¿A vez. A no me falles. No, no, no, bueno. Qué locura, hermano. No, bueno. La Sash, la sash. No me la sash. Ni me acordaba de la Sash, pero no lo mato, Las La mira. Sash no. le salva el combate. No, pero le queda el Blaziken. Me queda todo. Solo acabo… Maté al primero. Vale, Hidropulso lo mato con la lluvia y estoy bosteado. Sí, sí, sí, sí. sí Estás bosteado, lluvia, Hidropulso. Adiós, Blaise. Que eh, vale, eh, eco Echo, por favor. Eh, dejadme revivir al el Electiver y despide. ¿Cómo? Dejadme revivir al el Electiver, por favor. Es que no paro de ripear, Por favor, ser buenos conmigo. Tío. Estoy escuchando Me murió superior también. Necesito a mi respondón. No lo llegué a poner respondón nunca. Es mi increíble edición. este capítulo. Llevo nueve o sea, cuerpos en este cap. Hemos me pensado, vamos a hacer eh, un combate de antes, que ¿Cuánta precisión que... tiene? Es que, claro, con acupresión se sube la precisión también, ¿no? Es claro, claro, es que se subió precisión, tío. Es eh, imposible tío. fallarlo en algún momento. Eh, resumen, Eh. Al final nos quedamos con que... Eh, Oedi, perdón, si Pachi quiere revivir a su Electivayer querido, así que se lo va a llevar. Eh, Oedi revive a Killadin. Mmm, yo me pongo una Roca del Rey para poder evolucionar a este en Politoad. Y J, tú evolucionas a Sneasel, si no recuerdo pues sí, mal, ¿no? Sí. Me sirve. Y a Perfecto, partir de ahora, eh, decidid, 252 o no? Es que van rotos, sí, ¿eh? Nos ponemos, sí, nos vamos a poner los Pokémon un poquito más tochos, porque si no, vemos que las... O sea, es que este capítulo ha sido un espectáculo. Nos sí. acaban de dar un golpe de realidad. Así que, quitando esto... Y chicos, mmm, en breves, vamos a ir los Pokémon no van a morir. Yo solo digo eso. <risa> no, hombre, no. ¿Cómo? cómo Eh, Hombre, no. va a llegar un momento donde los Pokémon no morirán, ¿no? Nunca, no. No, en este juego ah, no. Ah, que revivamos no, siempre no, lo que queramos. hombre. No, no, no, va a llegar un momento, si bueno, no, no, que va a ser ruleta todo el rato, eh. Iremos viendo, iremos, iremos viendo. Bueno, sí, voy a tirar eh, el aleatorio de Echo, que ya se olvidaba. Dale, dale. Venga, el aleatorio de no Echo. No, no me olvidaba. estáis viendo, gente, porque se me paró y no la grabación, ¿vale? Eh. <risa> <risa> el Pokémon Pero, hombre, de no Echo. que PG. es Hay un PG de Pachi. Vale, Echo, te tocó un gran máscara y con intimidación. A mí me vino bien, eh. No me lo puedo creer, tío, un masquerain Yo, yo, eh, yo tiré Yo tiré del, del carro con masquerain, así que Dale amor, para, sí dale amor, dale, venga, amor, dale amor Para la prueba de fuego, del Salas, el que se viene ahora Te viene muy bien El Salas <risa> <risa> Bueno, compitrenos, pues lo dejamos por aquí Espero que os haya encantado este pedazo de episodio Reventad el botón de like el próximo en el canal de Pachi El lunes Y ya está, nos vemos en el próximo episodio Chao, chao